y verlo con su comentario. Gracias, gracias. Estamos en el aire. La, la, la, Estamos re la, que, buscando... Tú acá? Tú sí, dices. sí. Ah, eh, eh, Teresita. Teresita. Sánchez, sí, Teresita Sánchez. Sí, mejor cariñosamente la vieja Tere, que sí, no es vieja no. nada. Claro, la muchacha, una, tiene, ella tiene una cohorte de amigas sí, más sí, jóvenes. Sí, sí. Y le dicen la vieja sí. Sí. Eh, <ríe> Quiero a ellos dedicar... Saludos para Tere, un abrazo. Miren, hay una serie de personas, que eh, personalidades de aquí de San Francisco de no Macorís, a quien yo quiero dedicarle el, el, el, el, nuestro comentario del día de hoy, especialmente al profesor y miembro de la Academia de la Historia, Roberto Santo, que siempre ve el programa. También a la maestra, ex gobernadora de la provincia Duarte, Luzelene Plata, a quien le tengo mucho respeto. A nuestro amigo radio Molina, que siempre ve el programa. Eh, también a, al reverendo Isaac García, que siempre ve el programa. Y a la, a la señora Tina Sánchez, la maestra Tina Sánchez. Y, naturalmente, a Teresita Sánchez de Español, que son personas que siempre nos distinguen eh, con, con su teleaudiencia, ¿verdad? Así claro, que para claro. ellos, vaya el comentario. Miren, este fin de semana, eh, en San Francisco de Macorís, hubo una situación lamentable con un tiroteo, no un, un asesinato de tres personas. Dentro de una peluquería. Cuando uno ve las imágenes, uno piensa como en México, Colombia, uno piensa, qué sé yo, en El Salvador. Y esta imagen tan tenebrosa, no sé por qué lo hicieron así, de este momento en cuando sacan el cadáver de ese niño de, de un centro clínico, realmente es terrible. Me ha impactado mucho. Vi unas declaraciones del jefe de la policía diciéndole a, a, a los a que cometieron este hecho que, que se enfrenten a ellos como se enfrentaron a, a, a estas personas que estaban en ese momento indefensa. Esa no pues, Una actitud equivocada. Totalmente, del de jefe de la policía. ¿Por, de... ¿Por qué pasan de... estos casos? Ya le abrió la oreja. Miren, ¿qué pasa en la República Dominicana y en el mundo? no podemos decir que es algo solamente de aquí con este tipo de conducta que lamentablemente nunca se va a acabar siempre va a haber gente que mate a otro gente que le viole los derechos a otros porque eso está en la, en, en, en intrínseco en el ser la, humano, en la en maldad la, del, en el ADN. la maldad está en el no. ser humano sí pero ven acá no. pero desde, desde, desde el, los inicios el, eh, la, de la civilización hay maldad, Francis. No, eso no sociológicamente es. hablando. Tú lo estudias. Hay maldad. Y si te oye, si te vas por los religioso sí, si si los te seres te humanos. Que un hermano mató a otro Claro, mira, mí. si te vas por los religiosos. De, sí. de inaugurarse el paraíso. Si te vas por los religioso no te, A ti no te sale el deseo de matar a nadie. No, pero espérate, espérate. Es decir, la diferencia. No, no, no. Todo el mundo tiene su diablo por dentro. Que uno no sepa controlar, es otra cosa. Las circunstancias. Pero espérate, espérate, espérate un momentito. Si te vas por lo religioso. Eh, Caín mató a Abel cuando se supone que en ese momento no podía haber ningún tipo de problema si te va por ahí, por lo que dice la Biblia pero si, si, si estudiamos por ejemplo la civilización, te vas a dar cuenta que los hombres y cuando digo hombre, eh, hablo de hombre y mujer, el género humano, ¿verdad? El género humano los humanos, para, para englobarlo se vienen matando y haciéndose daño desde el principio de la civilización ¿qué resulta? escuchar eh, a un jefe de la policía, desafiar a, a, a delincuentes, no es lo correcto. Hablar incluso, y es un, una sugerencia que quiero darle a nuestros legisladores a propósito de que Amado hablaba de eso ayer, hablando de endurecimiento de la pena para combatir la criminalidad. Óigame, usted como televidente, cuando usted escuche eso, cambie de una vez. Desde que usted escuche a alguien diciendo, mira, hay que endurecer las penas para combatir la criminalidad, apaga el televisor. Porque esa no es la forma. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es reactivo. Ya ese hecho pasó. ¿Qué es lo que las sociedades deben hacer? Trabajar en lo preventivo. Y aquí voy a aterrizar con este caso en específico. La muerte aquí de Ranfiel Jiménez y el niño de dos años... Jacob Tejada Mora, si tenemos la fotografía de él en vida, realmente debe de llenar de luto, no solamente a San Francisco de Macorís. Miren, miren qué cosa más bella. De luto a San Francisco de Macorís, al país y al mundo. Y tiene que llevar a las autoridades a una reflexión sobre la política criminal que se está implementando en nuestro país, con miras a ¿Qué tratar, la, ¿De qué tú estás hablando? Como dice viejo Leopold. ¿De qué política Oye, aquí no hay ninguna política criminal. Claro, para allá voy. Eh, fíjense ustedes que esto pasa. ¿Por qué viene esta, este tiroteo? O este asesinato más bien. Ahí aparentemente hay una situación de droga. ¿Mm? Ahí hay una vendetta. Sí. Hay, ahí. hay una, una cuestión de venganza. Una vendetta. ¿Verdad? Y entonces, el Estado no lo sabe. El Estado no lo sabe porque el Estado no investiga previo a... Se va a resolver con que le cante 50 años a esos muchachos que cometieron ese hecho. ¿No? el estado lo sabe y las autoridades ¿Lo sabe? pero claro lo sé yo que no estoy en el estado ah, bueno. lo sí. sabe cualquiera entonces que eso que... viene del lío de los Simpsons de y que, la muerte y que, y que, de y qué pasa, pasa una vendetta pero por qué no te a... te, yo, tú me mataste uno yo te mato otro Antes tú me dices que otro, la autoridad tú Esto dices que la autoridad lo sabe pero ayer, claro que sí entonces de... por qué? la autoridad no la policía sale, está busca... clara oye la policía está clara que eso viene a raíz de la muerte de pero Marina Simpson cómo era que le decían pero son ellos los que están describiendo yo ayer leí más o menos una parte que la policía lo claro, sabe, la policía claro debe saber sí. quién lo mandó a hacer. Claro ah, sí. bueno, dice que está preso por, desde el 2005 no, yo no en, sé. En, en Nagua. Estaba preso. Está yo no, preso, no. Yo no sé. Cumpliendo 30 años. No, yo no de señor. eso no está suelto. sé. Ahora que ¿Qué es, qué es lo que yo quiero plantear aquí. Que en vez de estar buscando lo dijo soluciones. La autoridad ayer. No, para que para en vez la de estar buscando soluciones reactivas, como penas eh, eh, más duras y ese tipo de, de, de solución, tenemos que trabajar en lo preventivo. Y esto que voy a decir, yo espero que esta gente que yo mencioné ahorita, Roberto Santos, Luzelén, no, no lo escuchen. Si el problema aquí es que la gente se está matando por cuestiones de, de punto de droga y eso, ¿cuánta gente se muere por consumir droga? Menos que lo que mata el alcohol. Entonces vamos a trabajar en una sociedad moderna y vamos a legalizar esa vaina. Esto va a parecer una, una contradicción legal. Entonces, entonces, ah, bueno, por la ley lo prohíbe, vamos a modificar las leyes. Porque igual pasaba antes con el alcohol. Miles de gente muerta por la, por la cuestión del contrabando del alcohol se legalizó y se resolvió el problema. Porque mientras nosotros eh, tengamos esta competencia de situaciones de punto de droga, de control del barrio, de quién es el que tiene el poder por, por, por la cuestión de, de, de, de, de la droga, siempre vamos a tener ese paquete de muertos porque se quieren imponer unos a otros. Y esos que venden drogas son los culpables, pudiera ser, pero hay que ver qué le brindó el Estado a ellos, en qué ambiente ellos se formaron, qué fue lo que ellos aprendieron y qué es lo que ellos ven como algo normal. Es posible que esos muchachos que hoy están vendiendo drogas, eso fuera lo que vieran y sí. crecen y dicen no, pero esto es normal porque así fue que yo me crié y ellos entienden el rol, no lo entienden. Entonces tenemos que abocarnos al, a un cambio estructural, pero de manera integral, es completo, de arriba abajo, mira, para que este tipo de situación, se no que, es que no mira, van a pasar, pero mira, que pasen en menos. Venga. El economista estadounidense e intelectual Milton Friedman, ganador del premio Nobel en 1976, dijo a principios de los 90, creo que fue entre 90 y 95, que... La única solución que tenía el mundo para el tema del narcotráfico era legalizarlo. Legalizarlo. Eso lo planteó. Ahora, ¿qué pasó? ¿Tú sabes quiénes fueron los que comenzaron a meter dinero para evitar que eso pasara? Porque lo estaba diciendo una personalidad, un economista. Y lo hizo con cálculos matemáticos acerca de las ganancias, enormes ganancias del narcotráfico. Que incluso hay algunos carteles que tienen más cuartos, más dinero que cualquier nación pequeña del mundo. Eh, la, la, la, la, los mismos carteles de la droga. Contrataron a eh, lobistas y ese tipo de ¿Para sociólogos para, claro, para, ¿Para que... que no legalizaran a la droga porque, porque se le cae el negocio. negocio. intelectuales entonces, de Harvard. Como sociedad. Entonces, que manejan eh, muy bien la política lo mismo. de comunicación y o sea, el lobismo. La política criminal de la República Dominicana debe buscarse a un estudio profundo de nuestra sociedad claro. y decir, mira, calcular, se nos sí. está muriendo más gente por esto del, del narcotráfico. La, la... Por el tráfico de drogas. ¿Cuánta gente se nos puede morir? ¿Cuál es el daño de la sociedad del consumo de droga organizado? Este. Vamos a entonces evaluar cuál es más factible y en cuál ganamos o perdemos más. Y entonces tú apliques el mejor. Y ustedes pueden estar seguros, pueden estar seguros, se lo pueden escribir, que legalizando la droga tenemos menos problemas que teniéndola eh, eh, prohibida. Porque eso, eso conlleva una, sed, una red criminal inmensa de los puntos de droga normalmente que salen los atracadores, los sicarios, porque ese ambiente que los protege, ese ambiente oscuro, los forma de manera violenta. Por eso hacen todo lo que hacen. Tú quitas eso y ya eso tú lo, tú, tú lo eliminaste. Tú entiendes ya, ya que no eso, tienen... eso, eso pasaría a otro plano. Claro, eso pasa a otro plano porque Yo ya digo que esos, no. bueno, bueno, Agravaría. quizá buscarían otra forma. ¿Verdad? Pero sí. ya no van a tener el negocio del punto de drogas porque va a ser legal. Chequea, y la chequea, Presidente chequea, y la abogada. Eh, Recuerda que es de competencia. Sí. Mire, No, eso es pues, otra, miren, cosa. No, Entonces, otra cosa. Entonces, quiero Pero unirme mismo. al dolor de la muerte es de invísimo. este niño y nosotros como sociedad. Pero si es de verdad que queremos tratar de, de, de, de, de reducirlo, la política criminal que no hay en la República Dominicana, no la hay. Aquí eh, eh, eh, nadie sabe de sociología criminal, O sea, no se investiga la sociedad, la, no, hay, no hay política criminal así como plantea nuestro compañero. Entonces vamos a trabajar en eso, lo que yo le decía al presidente, vamos a crear un gabinete, un gabinete de política criminal en la República Dominicana que haga un estudio de la sociedad completo, integral y que entonces en función de ese estudio se tomen decisiones con no a mejorar el sistema. Ya, ya. Si no vamos a seguir perdiendo no, dominicanos. Llamada telefónica. ¿Sabe ya? una cosa. Vamos a la las llamada. Las escuelas de derecho, los decanatos de derecho, de las universidades. Y yo solo propuse a la a mi sí. casa de altos estudios, vamos, vamos, nordestana, Francis, vamos que hagan nada. un centro de estudio permanente adelante, para tomar días. opinión. Sí. Adelante, buenos, buenos días. días. Adelante, ya se fue. Se, ¿Se nos fue? ¿sí? sí, se puede. Bueno, Mira, la ley que te está. iba a decir sobre la preservación de la dignidad y la imagen de las víctimas y de los accidentados, la 192 que existe en la República donde hay un límite para que los ciudadanos que se funda una situación no graben ahí, ahí ni manden a, a la información eh, y esa eh. ley. Sí, buenos buena. días, adelante. Buenos días, quiero hablar con el señor Amado. ¿Pero en privado o al aire? En el aire. Ah, ok, adelante. adelante. Sí, adelante. Adelante. Adelante. Ah, buenos días. Buenos sí, días. Buenos días, la escuchamos. Ah, mira, doctor Amado, soy yo que quiero felicitarte por el programa del. De, todo, de ese panel fabuloso que ustedes tuvieron, es yo gracia. diría de primera. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y de caché, sí. con esos tres eh, representantes de lo que es el sentir guardiano. Así es. Yo me gocé inmensamente y no perdí ni, una, ni un momento de ustedes, donde reunieron ahí a la, a la, a la, a la maestra Luz Helena. Sí a ese gran maestro de maestro que es el, el señor Roberto Santos así es y mi amigo Miguel Medina, Miguel mi mire a quien que hay ahora el director del agua sí es así un es compañero de, de mire, los tiempos de la UA le agradezco mucho pero a quien hay que felicitar con más eh, eh, de manera más efusiva es básicamente al, a la a la empresa a, a la dirección de esta empresa y al equipo de producción que estaba ahí, que logró todo eso en, el, en, en vivo, en medio del Parque Duarte, en medio de una actividad como esa, y lograr sacar un programa con la calidad que salió ese programa. Usted tiene mucha razón. Hay que felicitar a todo el mundo. Gracias por lo que me toca a mí.